Talleres y Cursos de Academia Más Curso Colvash Curso Más Gratuito Curso como IPEMS Taller Premium Más de Pago Curso de Ingreso a UNAM, y IPN Curso de Fundamentos de Python con la empresa unedi Cursos y Talleres Taller Premium de Microeconomía Taller Premium de Fundamentos de Econometría Curso de Acreditación de Bachillerato a Ceneval Licenciatura Acuerdo 286, Ingeniería Industrial Acuerdo 286, Licenciatura en Mercadotecnia Acuerdo 286. Gracias por tu atención, nos vemos a la próxima. Hasta luego, soy el maestro Luis Granados.